El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está dispuesto a dialogar sobre el plan de rescate financiero planteado por la gobernación del departamento de Tarija. Como muestra de esa voluntad es que el 22 de septiembre se firme un acuerdo donde se prioriza los proyectos de continuidad para el departamento. Sin embargo, cinco días después, el gobernador emite el decreto número 17 que invierte el orden de prioridad acordado inicialmente. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas reitera su compromiso con el pueblo de Tarija de seguir trabajando en beneficio de todos sus habitantes. Sin embargo, esta falta de seriedad de la gobernación impide llegar a suscribir acuerdos, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.